That's right. Perfecto, yo creo que ahí estamos. Vamos a ver, seis personas. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas, exacto, buenas tardes a todos y bienvenidos. Qué rico estar con ustedes en una nueva oportunidad de Academias Academia Soft Seguros. Hoy es jueves 19 de octubre, ¿verdad? 19 de octubre. Es que a mí se me escapan un poquito a veces las, las, las fechas. Por favor, sí. las personas que están conectadas en este momento eh, y que... Hoy, evidentemente, apenas arrancamos con un saludo, pues confirmenos qué tal se está escuchando ahí el audio para que todos ustedes, por supuesto, puedan captar eh, bien la idea que queremos transmitir el día de hoy a través de Laura. Laura, eh, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la intención de esta nueva sesión de Academia Subseguros? Bueno. Hoy el tema que vamos a ver va muy relacionado con los gerentes uh -huh. y es la forma en que ellos pueden ver toda la información en subseguros como para llevar un, un tema de auditoría. Okay. Entonces poder ver en qué cómo van sus comisiones, cómo va su meta de producción, cómo van sus informes. Uh -huh. Entonces que puedan ver todo en subseguros cómo ellos pueden llevar control de toda la información. Ok, es una sesión entonces muy importante y, y digamos que es especial si usted es un agente de seguros y es, digamos que el gerente, el dueño de la empresa, o tiene un perfil gerencial o administrativo, digamos que quizás hay algunos gerentes que, que se desligan un poco de, de, de casi que toda actividad, pero digamos que se lo vinculan con un asistente, ¿verdad? O una persona encargada. O una persona encargada. que toman decisiones. Justo. Entonces, pues, esta... esta... En esta sesión vamos a ver información muy importante que les puede servir a ustedes para esa toma de decisión. Perfecto. Y una cosa que quiero reiterar, por favor, a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros, es que, por favor, en vivo, con sus manitos, corazones, o por favor nos escriben allí en el chat que estamos en vivo, si están recibiendo un buen audio, porque sabemos que el tono de volumen mío versus el de Laura es, es, es distinto, ¿verdad? Es muy diferente. <ríe> Ella habla con un poco más pausado, yo soy eh, digamos que más, más subidito en el volumen, así que necesitamos saber si se está escuchando bien ahí en vivo, por favor, para que podamos darle paso por fin a lo que vamos a ver el día de hoy, que es una capacitación sobre todo perfilada a los gerentes. Entonces regálenos un momento que creo que aquí están llegando las primeras retroalimentaciones y a ver qué nos están diciendo. Se escucha muy bien, perfecto. Gracias Lina por tu retroalimentación. ahí estamos conectados con Lina, perfecto, ok, bueno, ahora sí entonces, a lo que vinimos, bueno Laura, yo creo que eh, entonces es hora de compartirles a ellos la presentación que, que muy juiciosa hiciste, verdad, que tenemos preparada para ustedes y que eh, veamos rápidamente de qué se trata la sesión del día de hoy perfilada sobre todo para ti o para usted, que usted es un gerente o de perfil administrativo. Ok, permítanos entonces aquí, les vamos a compartir pantalla y creo que ahí está. Ajá, sí, está bien. Bueno, aquí entonces estamos viendo en la presentación informes y reportes gerenciales. Entonces, ¿de qué se trata esto? Aquí vamos a poder ver en el inicio, que es como la radiografía de... De subseguros en cuanto a la información que tenemos de renovaciones, expediciones y cotizaciones. Uh -huh. Entonces vamos a mirar. Entonces son cuatro tips gerenciales que debemos tener en cuenta. El primero es la radiografía en tiempo real. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Ok. Bueno, entonces vamos a ver directamente aquí en subseguros. Recuerden que entonces Recomendamos mucho el uso del navegador Google Chrome porque es un navegador muy estable, tiene las últimas tecnologías web, así como lo tenemos nosotros en SoftSeguros. Es mucho más compatible y evidentemente toda su información se va a ver sin ningún problema aquí en este navegador. Así que démosle paso a la versión de prueba que nos va a mostrar Laura Acevedo. Listo, desde ahí esperamos a que cargue toda la información. Y como les decía entonces, lo primero que vamos a encontrar es el inicio. Aquí entonces ustedes pueden ver la meta comisión. Yo la puedo configurar desde el botón de la configuración que me dice que puedo... Yo puedo tener esa comisión, perdón, esa meta por comisión o por producción. En este caso eh, tengo 100 millones que los tengo configurados en comisión. Puedo poner una fecha en que inicia la meta y la fecha en que finaliza. Entonces puede ser digamos a un año. Y la plataforma se va a encargar de dividir esa comisión en los meses en los cuales yo puse el periodo. Entonces, se inicia el 1 de enero, el 31 de enero, la plataforma me va a dividir esta, esta meta en los 12 meses del año. Entonces, cuando ya vamos cumpliendo la meta, eh, la plataforma nos va mostrando el porcentaje de meta que llevamos. Y con eso entonces el gerente puede ir llevando seguimiento hasta, a esta barra. Esta barra solamente la tiene en ese momento el, el perfil gerente, para que él sea el que pueda ver cómo van en, en comisiones, cómo van en producción, si la tiene configurada en producción. Y acá entonces le hace el comparativo de cuánto fue la meta y cuánto llevan en ese momento, en, en ya cumplido pues de esa meta. Es decir, yo en un solo vistazo puedo ver Puedo darme cuenta como gerente o como, o, o como administrativo realmente cómo voy ya, ¿cierto? Sin entrar vaya? al detalle, evidentemente. Pero puedo ver ya cómo estoy la, con relación a la meta que me propuse. Con relación a la meta. Entonces, ¿de qué se trata? De que ustedes al momento que vean esta meta y de pronto vean que van un poquito colgados, empezar a hacer estrategias, empezar a tomar decisiones de cómo pueden subir ese cumplimiento de la meta y lo pueden ir mirando cada mes. El avance lo pueden ver cada día, o sea, diariamente ustedes pueden entrar a Subseguros, mirar el inicio y ver diariamente cómo va aumentando o de pronto cómo va disminuyendo la meta. Entonces uh -huh. ustedes lo pueden ver. Y un saludo muy especial en este momento para Jason Medina que nos acaba de llegar. Eh, tu mensaje, Jason, gracias porque nos dijiste que se escucha muy bien el audio de la agencia Coproseguros. Bienvenidos a los amigos de Coproseguros y gracias Jason una vez más. Bueno, entonces, lo otro que quería que, que, que viéramos son las cotizaciones sin cerrar. Desde aquí los, los, los usuarios pueden ver entonces cómo van las cotizaciones. Si digamos yo creé una cotización hace un año y es el momento que yo entro a Subseguros y yo todavía esa cotización, quiere decir que no le hice seguimiento o okay, que de pronto cerré la cotización, cerré el negocio, pero nunca lo actualicé en subseguros. Entonces me está mostrando información que no he actualizado, o okay, que de pronto la cotización se me olvidó cerrarla, la dejé, la dejé ahí quieta, y este es el momento que, que estoy mirando y todavía la tengo ahí presente en, en subseguros. Entonces para que vayan mirando la información, que actualicen, que las cotizaciones de verdad lleven el seguimiento, miren que la plataforma les recuerda ¿Cuántas tienen en el momento? Entonces me dice, por ejemplo, que tengo cuatro pólizas en estado cotización y tres anexos en estado cotización. Entonces con eso me da un total de siete, de siete pendientes. Uh -huh. Lo otro son las eh, pólizas en expedición. Aquí si yo entro a subseguros, inmediatamente me doy cuenta que tengo cinco pólizas en, en expedición. O sea que en este momento la aseguradora está emitiendo esas pólizas. Debo hacerle seguimiento, ¿por qué? Porque esas pólizas al momento que la aseguradora las emita van a quedar en estado vigente y van a empezar a correr las vigencias. Entonces es muy importante estar pendientes de este indicador porque de no ser así, entonces o la póliza se puede llegar el momento en que se empezó a correr la vigencia y el cliente no se dio cuenta. Entonces es muy importante llevarle seguimiento a este, a este indicador. 40 pólizas por renovar, me dice que tengo. Entonces, si yo, digamos, este mes entro al inicio y tengo, digamos, 120, 120 pólizas o 1.200 pólizas por renovar y resulta que yo cada mes hago 50 renovaciones, ¿qué quiere decir? Que tengo el indicador elevado y que al parecer mis, mi equipo de trabajo no está haciendo las renovaciones y no está haciendo bien el proceso de la renovación. Entonces, hay que estar muy pendientes de este indicador, Ustedes saben que es un indicador que es, es supremamente importante en las agencias, que son las renovaciones. Entonces acá me muestra 38 renovaciones, anexos también por renovar y riesgos asegurados por renovar, ¿cierto? Es el indicador que me muestra. Aquí me muestra la fecha, entonces me dice que está filtrando hasta hoy, o sea que como ven es, es en tiempo real el indicador. Y yo lo puedo también, en caso de que ya no quiera ver este, este indicador, sino que quiero ver de otras fechas, también puedo reiniciar el filtro. Y digamos que quiero ver las del 1 de octubre, el 31 de octubre, qué renovaciones hay. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, los gerentes, cuántas renovaciones hay pendientes en este momento, de este mes. Entonces es muy importante... Los indicadores, miren que ustedes con solo entrar a subseguros se dan cuenta cómo está la agencia. Y con solo entrar a subseguros pueden ver si la información está actualizada o si de pronto tienen que ponerse eh, pilas en este momento a organizar la información para tener datos reales. Tenemos también cartera, cartera por recaudar mi muestra, los pagos que en este momento están pendientes en los próximos 30 días. Entonces, al yo darle clic, me va a mostrar en este momento cuánto es el valor de la cartera que está pendiente por recaudar. Y es en los próximos 30 días. Entonces muy pendientes de este indicador, miren que acá les muestra cuánto es el valor que tengo pendiente por recaudar. Este es el total. Entonces voy a poder ver cuánto es el valor por recaudar, cuánto me haría eso en comisiones. En el momento que yo recaude todos estos pagos, ¿cuánto voy a recibir de comisión? Que acá me mostraría el total de comisiones a recibir. Entonces, estas serían mis comisiones si yo recaudo todos estos pagos que tengo acá pendientes. Entonces, es como un, un incentivo. Aquí tengo las tareas. Entonces, aquí me muestra cuáles son las tareas pendientes que tengo hasta el momento. En el caso que yo tenga, digamos, cinco tareas pendientes... Al darle clic, me va a direccionar automáticamente al módulo de tareas. Y me va a decir, miren mis tareas, tengo cinco tareas pendientes. No las he terminado, entonces ella me va a mostrar cuántos días, llevo en esa, esa, cuántos días lleva la tarea en ejecución. Entonces me dice días transcurridos, uno. Si la tengo, digamos, hace dos meses y no la he terminado, me va a mostrar cuántos días lleva esa tarea pendiente que no he terminado. Aquí tenemos los siniestros, estos son los siniestros en proceso. Entonces mire que me está marcando cuatro siniestros que tengo ahí pendientes todavía, que están en proceso, no los he finalizado. Y acá me muestra los finalizados, entonces es llevar como un comparativo, cuántos tengo pendientes, ¿Cuánto, cuántos tengo finalizados. Y acá nos va a decir cuándo fue la fecha del siniestro, o sea, cuánto tiempo lleva ese siniestro ahí y no se ha finalizado el proceso con él. Es muy importante también este indicador. Y aquí puedo ver entonces los cumpleaños de los clientes. Estos cumpleaños, entonces, cuando yo ingreso a Subseguros, yo veo, por ejemplo, hoy oh, están cumpliendo años, eh, dentro de cinco días, perdón, cumpleaños cinco clientes. Entonces yo me preparo, preparo un correo, preparo un, un mensaje bonito para enviarles a esos cinco clientes. Bueno, comentarios, ¿cómo van hasta ahí? ¿Cómo les ha parecido la información? Yo creo que, que es un tema, que porque hay gente que, que está llegando recién a, digamos que a la sesión en vivo que estamos teniendo hoy jueves 19 de octubre, entonces digamos que hacerles un hincapié o más o menos como un recordatorio general de la importancia de, de esta sección que estamos viendo aquí, que es como la radiografía, eh, cierto, como en tiempo real, que estamos viendo, que es todos y cada uno de los recuadros que vemos en cuanto a pólizas, en cuanto a cartera, tareas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia real de, de, de estar pendientes o de saber manejar eh, este, este tema fundamentalmente? La importancia es que, por ejemplo, yo, yo no tengo que ir detalladamente a cada póliza para darme cuenta cuánto en ese momento hay pendiente por renovar, que digamos es un indicador, que yo sé que para las agencias es muy importante, las renovaciones. Con las renovaciones se puede perder un cliente al momento que yo no le indique, mire, su póliza se va a vencer dentro de una semana. Si yo no le indico al cliente que la póliza se va a vencer, posiblemente se cancele la póliza y pues el cliente no va a quedar a gusto. Entonces es un indicador que es muy importante y que ustedes en Seguros con un simple vistazo lo tienen, lo tienen presente. Entonces es muy importante los indicadores porque con eso ustedes llevan el control. Llevan auditoría, saben cómo está trabajando el equipo, si está trabajando bien, si se están actualizando la información, si, si se están haciendo las renovaciones y si el proceso va como, como debe ser, correctamente. Uh -huh. Y eso se conecta también mucho con, con el tema de asistente virtual, ¿no? Pues el, el tema sí. de, de las renovaciones y todo esto. Sí, va muy conectado con el asistente virtual. Uh -huh. Lo que es cartera por recaudar y lo que son renovaciones, va muy conectado con el asistente virtual. Porque el asistente virtual eh, es como, o sea, van relacionados porque el asistente le informa al cliente cuando se vence la póliza y cuando tiene pagos pendientes. Y con eso, pues estos indicadores también pueden ir en tiempo real y ir, ir, o sea, ir, ir como correcta la información. Ajá. Bueno, vamos entonces con el otro tip. Vamos a mirar entonces eh, cartera. Que ustedes sepan cómo. Una visión general de cartera y comisiones, exacto. Entonces vamos a mirar cartera. ¿Qué buscamos nosotros en este momento? Que ustedes aprendan a interpretar la información que les da cartera. Entonces tenemos en este momento por cobrar 97 pagos. Y acá en el total yo puedo ver cuánto. ¿Cuánto suma el valor de los pagos? Entonces, familia son 42.280.021. Ese es el valor que yo en este momento tengo por recaudar. Y aquí me muestra cuánto va a ser la comisión que yo voy a recibir por esos pagos. Me muestra también la comisión que va a recibir el vendedor. Y acá nos da entonces toda la información de retenciones, los días vencidos, muy importante, cuánto llevan los pagos en este momento en cartera. Entonces, digamos que lleva cinco días en cartera y no ha pagado el cliente, entonces acá le dice listo, lleva cinco días sin pagar. Entonces, este indicador a ustedes les muestra que, digamos, si ustedes, eh, ustedes pueden darse cuenta, más o menos un, un, un gerente sabe cuánta cartera tiene en el momento por recaudar digamos que tiene 100 millones por recaudar pero entra a cartera y ve que son 120 millones entonces dice no, aquí hay algo que no cuadra porque yo más o menos tengo la idea de cuánta cartera tengo pendiente por recaudar entonces es el momento donde ustedes pueden invitar a los, a los usuarios que están encargados de actualizar el módulo de cartera, cómo están trabajando si es de pronto desconocimiento entrar a, a hacer capacitaciones a empezar a usar bien la herramienta desde de eso se trata. Aquí tienen también una visión de cuánta, de cuánto le vende a las compañías. Entonces acá ustedes pueden ver cuánto es en total que ustedes le den a la compañía. Entonces acá me dice que le debo 799.839 a cada compañía. Entonces yo puedo ver. Digamos que yo quiero ver cuánto le debo a Suramericana, cuánto le debo a, a Liberty. Entonces desde acá, desde el filtro más, yo puedo mirar, por ejemplo, cuánto le debo a AIG. Y le doy a buscar. Entonces acá me va a decir, usted a AIG le debe 104.125 en este momento. Y le dice cuándo fue ese recaudo y hace cuánto le debe usted a ese, ese valor a AIG. Entonces miren que es información muy, muy completa y es en tiempo real. Comisiones por cobrar, entonces aquí nos muestra cuánto es el valor de las comisiones o cuánto espero yo que las agencias me, me comisionen, cuánto es el dinero que quiero, que debo recaudar en comisiones. Entonces aquí están los cuatro puntos. ¿Cuánto dinero por cobrar y cuánto dinero representa comisión? Eso que tengo todavía pendiente por cobrar. ¿Cuánto se debe a la fecha a las compañías? Que era lo que les mostraba en por pagar aseguradora. Entonces, ¿cuánto le debo a IG? ¿Cuánto le debo a Suramericana en este momento? ¿Cuánto de dinero esperar en próximas planillas de comisiones? Que es en el, en, el, en el que estamos en este momento, que es comisiones por cobrar. ¿Cuánto espero yo que me comisione AIG? Entonces aquí me dice, AIG le va a comisionar a usted 50 mil pesos. Cuando ya le llegue la comisión, entonces usted va a recibir esta comisión que está marcando acá, subseguros. Sí. Y si yo quiero ver de todas las compañías, entonces selecciono todas las compañías. Recuerden que esta información que, que les estamos brindando es a través de, de una marca o de una agencia de demostración, por lo tanto... La información de aseguradoras, clientes y, bueno, y demás información es información ficticia, ¿cierto? es información de demostración. Para el caso de ustedes, evidentemente aparecerían los ramos, las aseguradoras y los clientes con los cuales ustedes realmente trabajan. Esta información que que, que, que digamos que estamos mostrando a través de, de Laura y de academias of Seguros es información simplemente de muestra y de, de demostración, así que no corresponde con la realidad en muchos casos. Sí, es información de prueba. Ustedes saben que nosotros siempre las, las capacitaciones las damos en usuarios de prueba. La información tratamos de mostrarla muy real para que ustedes se familiaricen con ella en lo que ustedes viven día a día con subseguros. Entonces, por eso la información aparece tan, tan real. Como les contaba, entonces en comisiones por cobrar, aquí puedo ver el total de las comisiones que voy a recibir. Entonces, son 150 mil pesos que yo voy a recibir en comisiones digamos para este mes y en comisiones recibidas entonces aquí puedo ver el historial de comisiones que ya las compañías me pagaron entonces, digamos que yo quiero ver del 1 de octubre al 31 de octubre cuánto voy a recibir en comisiones cuánto hay en por cobrar cuánto hay en por pagar aseguradoras entonces acá me dice por cobrar hay 109 pagos. Acá me da entonces el total en, es, en este mes. ¿Cuánto tengo? Entonces son 25 millones que tengo pendientes por cobrar. 13 millones en comisiones. En las compañías, les, de, les debo a las compañías eh, un total de 1.924.195 en todas las compañías. En comisiones por cobrar, entonces tengo pendiente que la compañía nos, comisión, nos va a comisionar este valor. Entonces son 5 mil millones. Es un valor muy, muy elevado. Y aquí tengo entonces el historial de las comisiones que ya me pagaron. Este mes ya me han pagado 20 millones en comisiones. Entonces, miren que ustedes solamente con mirar los totales y solamente con mirar cada uno de, los, de las pestañas se dan cuenta cómo va su, su cartera, cómo van sus ganancias y cómo van entonces sus comisiones si ya les se las han pagado, cuántas independientes en este momento bueno entonces comentarios cómo vamos hasta ahí, cómo les apareció la información bueno aquí tenemos el tercer tip que son los informes gerenciales semanales como ya saben los gerentes subseguros cada semana, cada lunes, envía un, un informe, un informe gerencial al correo electrónico, a cada gerente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, ¿qué nos muestra el, el informe gerencial? Nos muestra entonces, total de producción por prima neta, total producción por prima total y total de producción en comisiones. <coughs> Esta producción que nos muestra es en 7 días, o sea, los 7 días anteriores, la semana pasada, cuánto tuve en producción por prima neta, cuánto tuve en producción por prima total y cuánto tuve en total de comisiones. Entonces pues acá me dice que tuve 5.500.000 en producción por prima total, 6.790.000 en producción por prima, perdón, por prima neta 5.500.000, prima total 6.790.000. Y por comisiones, 950,138. Aquí nos muestra entonces aseguradoras con mayor producción en esos 7 días. Entonces nos dice que AIG fue la aseguradora que tuvo más, más producción. ¿Cuánto tuvo en producción? Tuvo 5.481.000. Esa fue la producción que tuvo. Y la participación en prima fue. De 80.72% esa fue la participación que tuvo AIG la semana pasada en la producción de la agencia el ramo con mayor producción aquí, nos, pues aquí no nos muestra el ramo pero entonces sería autos estoy segura que es autos y aquí nos muestra también entonces el vendedor con mayor producción esta información les sirve a ustedes, por ejemplo, en el caso del vendedor, para que ustedes reconozcan el esfuerzo que hizo el vendedor, incentivos, eh, reconocimiento al mejor vendedor, digamos, de esta semana, entonces ustedes lo pueden tener acá con los informes que les envía subseguros, rápidamente pueden tener esa información. Este informe para que se ubiquen ustedes es el informe que están familiarizados, que vuelvo y repito, reitero, es el informe que les llega automáticamente de su correo electrónico como gerentes, a través de, digamos, que los datos que va tomando Subseguros semana tras semana. Semana tras semana. Entonces, este desde el que envía Subseguros todos los lunes a las 8 de la mañana. Este es el que les llega todos los lunes a ustedes. Aquí tenemos entonces crecimiento en comisiones versus periodo anterior. ¿Qué me muestra esta, este informe? Aquí me muestra cuánto fue el crecimiento que yo tuve los 7 días anteriores y lo compara con los siete días de la semana antepasada. Entonces me dice, bueno usted, en la semana antepasada tuvo 4.118.000 en producción, perdón, en comisiones. Y la semana pasada tuvo el mismo, el mismo valor. O sea que el crecimiento Anul. no hubo. Entonces acá les muestra, en rojo es cuando no hay crecimiento. Aquí nos está mostrando que en este momento no hay, no hay crecimiento, 0%. Cartera vencida. Entonces, este es muy importante, el crecimiento en comisiones, porque aquí ustedes pueden ver, bueno, si yo la semana pasada no tuve crecimiento, entonces, esta semana, ¿qué decisiones van a tomar? ¿Qué estrategias van a tomar? Para entonces subir esa, esa, ese total de comisiones. Y que la comparación, pues ya no le salgan cero, sino que ya tengan ustedes como un, una comparación mayor. Uh -huh. Cartera vencida, sí, entonces aquí ustedes pueden ver semanalmente, ¿Cuánta es la cartera que tienen, que tienen vencida, que tienen por cobrar? Y la cartera por cobrar en los próximos 30 días. O sea, ¿cuánto es el valor de la cartera que yo tengo por cobrar? Si esto no cambia cada semana, es preocupante, porque entonces quiere decir que no se está haciendo bien la gestión de cartera. Entonces es muy importante ponerle cuidado a este indicador y al indicador de cartera vencida, que es indicador de cartera vencida va Tiene que disminuir. Y aquí tenemos entonces cliente con mayor producción, nos muestra entonces el cliente que le aporta eh, más producción a la compañía. Entonces aquí les muestra el, el, el total de prima que tiene el cliente, 1.560.000 es el total de la prima del cliente. Participación en prima total tiene el 22.97% en el total de la prima. Aquí nos muestra el cliente con mayor cartera vencida. Entonces, ese cliente que todavía está como un poquito quedado en los pagos, entonces ustedes aquí lo pueden ver, empezar como a, a gestionar lo que pasa, por quién no ha pagado, de pronto darle como otras posibilidades de pago para que esa cartera disminuya. Y tenemos entonces cliente con mayor cartera en subseguros. Entonces, este es el cliente que nos representa mayor cartera. Nos aporta mayores ganancias, pendiente por pagar aseguradoras, el total de lo que le debemos a cada compañía, entonces acá nos muestra el, el total, todo lo que le debemos a las compañías, comisiones por cobrar, aquí nos muestra el total de las comisiones que en esos siete días tengo por cobrar, pólizas pendientes por renovar, entonces aquí nos muestra el total, o sea el valor de las pólizas que están por renovar, y cada semana esto debe, debe aumentar. Vamos entonces con el, con el módulo de informes. Hasta ahí, por favor, cuéntenos y retroalimentenos cómo les ha parecido la información. Si evidentemente es claro hasta el momento, si digamos que tienen alguna duda o inquietud adicional, por favor háganoslo saber para que antes de que pasemos al nuevo o al cuarto y último tip gerencial, que es el módulo de informes. ¿Cierto? En el cual hemos hecho recientemente unos cambios. Creo que tienes algo, algo para agregar, ¿no? Listo. Quiero entonces que nos confirmen los gerentes eh, si les está llegando el informe gerencial. Si cada semana ustedes en el correo están viendo el informe de subseguros que les está llegando al correo. Si no les está llegando, es, es necesario que nos notifiquen para nosotros empezar a mirar por qué no les está llegando y que a partir de esta semana ustedes empiecen a recibir el correo. Pues evidentemente porque en el ejercicio, digamos que comercial, uno a veces eh, sale, eh, o, o bueno, cambia más bien su, su información, su correo electrónico, eh, sus datos, entonces por favor háganos saber eh, esa información constantemente, estamos haciendo un barrido por todos nuestros clientes, pero a veces pues digamos que son tantos que no nos alcanza, háganos saber que la información de su agencia cambió, para que reciban toda la información eh, correspondiente y sobre todo esta información de, de, de informes gerencial, gerenciales que es que fundamental, importante. exactamente. Sí, es muy importante que nos notifiquen si lo están recibiendo, si de pronto no lo están recibiendo, que nos cuenten y si cambiaron de, de correo electrónico, también cuéntenos para nosotros poder eh, gestionar y que les pueda llegar el correo la próxima semana a partir del lunes. Ahí bueno, nos dice la gente de L vp Seguros, que gracias por estas capacitaciones son muy valiosas, pues evidentemente lo estamos haciendo con mucho cariño, es un esfuerzo que semana tras semana vamos a seguir haciendo y mejorando y evidentemente esto va a quedar grabado para las personas que no, que pues no alcanzaron a estar por múltiples ocupaciones, entendemos, va a quedar, digamos que disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en nuestro, evidentemente en nuestro fanpage de Facebook a través del cual lo estamos viendo y bueno, son digamos que son piezas fundamentales para que ustedes vuelvan y, y repasen toda la información que con mucho cariño les estamos trayendo. Bueno, entonces vamos con el módulo de informes, el módulo de informes es este que tenemos aquí, ustedes lo han visto, son unos gráficos muy bonitos. Es muy colorido. Y les muestra entonces la información. Visualmente, ustedes ven la información y se dan cuenta, por ejemplo, que este fue el mejor mes, marzo. Entonces, este fue el mejor mes. Aquí les muestra los valores, cuántas pólizas fueron renovadas, cuántas fueron nuevas y cuántas se cancelaron. Entonces, miren que fue el mejor mes porque, por ejemplo, no hubo pólizas canceladas. ¿Cómo hacemos entonces el filtro? Podemos hacerlo. Fecha de inicio. Entonces vamos a poner octubre, hacerlo a oh, un año. Entonces vamos a hacerlo el primero de enero. Creo que ahí se te fue el año 2018, mira verás, aquí simplemente cambiamos esto a 2017 ya está. Y lo quieres hacer hasta bueno, hasta este mes, ¿verdad? enero. Uh -huh. 2017. Ok, está. Buscar. Listo. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cuál fue el mejor mes de este año? ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron entonces los meses donde se tuvo que hacer un, un mayor esfuerzo para, para obtener ganancias? Entonces está por ejemplo en enero nos, eh, tuvimos que hacer un mayor esfuerzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en julio fue el mejor mes. Aquí las cosas ya mejoraron, entonces aquí nos indica cuánto, fueron, eh, cuánto fue el valor en renovaciones, cuántas eh, pólizas nuevas tuvimos, cuántas, cuánto fue el valor y cuántas pólizas canceladas. Otro mes que fue también bueno fue el mes de agosto, entonces ustedes aquí pueden ver... ¿En qué meses deben tener estrategias para poder ustedes tener pólizas nuevas? Porque pues, las renovaciones ustedes ven que son muy bajitas. Entonces, ¿en qué meses ustedes deben tener estrategias para tener pólizas nuevas y así tener ganancias? También pueden ver cuánto, cuánto fue el valor de las cancelaciones y empezar a mirar por qué se hicieron tantas cancelaciones, que, cuál de pronto es el motivo más común por los cuales los clientes están cancelando las pólizas. Y también hacer estrategias para que todos esos clientes que están pendientes por renovar empiecen a activar las renovaciones. Esto es muy importante entonces este este informe. Aquí hay una cosa que, que quizás es un truco pequeño pero que la gente no lo conoce muchas veces. Estos, estos nombres que muchas veces pueden aparecer aquí a los lados o en ocasiones abajo dependiendo de la gráfica y de y y, y la cantidad de información. Uno los puede eliminar de las vistas, ¿cierto? Creo que hace así... ¿Ven cómo cambia las vistas? Entonces, simplemente yo haciendo clic aquí, lo tacho o lo elimino de la vista. Y miren cómo va cambiando. Eh, además de que es muy bonito eh, el cambio. Es, es, son, son gráficos que efectivamente pues, tienen toda la tecnología y, y evidentemente pues, permiten a ustedes eliminar lo que quieren ver o, o, o dejar exactamente la información como tal, como la que quieren ver filtrar la información, entonces por ejemplo si quieren ver solamente el total de renovaciones lo pueden tachar si quieren ver solamente cuáles fueron las pólizas nuevas por cada mes y cuáles fueron las canceladas entonces aquí también lo pueden ver cuando ustedes seleccionan la barra les muestra el, el valor uh -huh. el valor de cada muy importante cada y barra. saber que abajo abajo de este gráfico siempre debajo de los gráficos van a haber unas tablas también de resúmenes para la gente que, que la va mejor con, con una vista en tablas cierto sabemos que hay gente que es muy visual pero que también hay gente que es más de este tipo de tablas toda esta información aquí se pueden descargar directamente el, el gráfico, cierto en todos los gráficos que van a ver de aquí en adelante se los pueden descargar y aquí hay una, un botón de descarga de informe que es el informe en, el, en la tabla que, va, que vimos abajo entonces pueden descargar la tabla, la tabla se descarga en Excel y los gráficos. Entonces descargan la imagen del gráfico, de pronto si tienen una reunión pueden presentar la gráfica. Y vamos a ver entonces el informe de renovaciones versus comisiones. Entonces aquí ustedes van a poder ver... Fígan en un momento, yo filtro. Entonces vamos a filtrar del primero de enero. Hasta hoy. Y le damos buscar. Desde acá me indica el informe. Me indica el, el mes en que más tuvimos renovaciones y cuánto fue el valor de las comisiones. Entonces acá me dice, por ejemplo, prima total fueron 79 millones. ¿Y cuánto recibí yo de esa prima total en comisiones? Entonces acá nos muestra todo el, el, el informe, la gráfica. Este fue el mes como que entraron más, más renovaciones y recibimos más comisiones. Del resto, entonces... Estrategias para que entren pólizas nuevas, nuevos clientes, eh, mirar cuál es el ramo que más nos deja comisiones y empezar a hacer estrategias de venta en esos, en esos ramos. Hay algo que creo que hay que anotar aquí para que lo tengamos en cuenta, es el tema de los correos que llegan diariamente de renovación y comisión, ¿cierto? Hay unos correos que llegan de, de renovación y comisión diariamente. Sí. Eh, hay unos correos que llegan diariamente, donde ustedes pueden ver cuántas son las renovaciones que se deben hacer, pólizas vencidas, cartera pendiente y llegan diariamente. Entonces llegan a los correos que ustedes autorizan, que ustedes los pueden ahorita vamos a mirar también la parte de los usuarios donde ustedes habilitan los permisos para que a cada, para que a cada usuario le lleguen diferentes tipos de, de correo. Cada diferente tipo de información en los, en los correos que envía subseguros diariamente. Y que esa, esos indicadores, sobre todo, tengo entendido yo que se, se visualizan según el perfil. No, evidentemente no, no todo el mundo tiene acceso pues a la cartera y no ve el indicador de cartera. Es decir, para que estén tranquilos los gerentes. Sí, o sea, lo que pasa es que el gerente es la persona que habilita o inhabilita los permisos para que a cada usuario le llegue ese correo. Entonces, si por ejemplo, la persona de cartera recibe la información de cartera, todo lo que está pendiente por recaudar, todo lo que está pendiente por comisionar, entonces eso llega a los correos, pero digamos que el gerente quiere que a otra persona también le llegue ese correo porque también va vinculada con la parte de cartera, entonces también lo puede hacer, también lo puede habilitar. Uh -huh. Están. Ya vamos a mirar entonces por dónde, porque sí me parece muy importante esa información de los usuarios, que estén enterados cómo llevan el control de los permisos, de cómo configurar la información de los usuarios, entonces más adelante lo miramos. Listo, entonces estábamos viendo este informe, que es el informe de renovaciones versus comisiones. Vamos a pasar entonces al informe de producción por aseguradoras. Entonces, en este informe ustedes pueden ver la aseguradora que maneja más producción con la agencia, en este caso es AXA Colpatria. Pero digamos, yo voy a tachar AXA Colpatria porque quiero ver el resto de compañías cómo maneja la producción con la agencia. Entonces, si no estuviera AXA Colpatria, ¿cómo estaría la información o cómo estaría la producción de mi agencia? Entonces aquí ustedes pueden visualizar. Cada colorcito es una, es una aseguradora. Entonces, por ejemplo, está AIG, tiene un porcentaje alto en, en la producción. Allianz también tiene un, por, un porcentaje alto. AXA Colpatria, miren que aquí nos muestra el ramo. Entonces, por ejemplo, AXA Colpatria en VIA tiene un porcentaje de participación en la prima, perdón, en, en, en el total de la producción, y Allianz tiene un porcentaje muy alto en SOA. Y AIG tiene un porcentaje muy alto en autos. Por ejemplo, aquí la que mayor nos muestra es AXA Colpatria, y el ramo es autos. Entonces lo pueden ver aquí. Exacto, eso es del 100% y uno puede ir eliminando, si no tuviera la, la compañía con la que más trabaja, cómo está repartido el resto de la participación eh, de, de, mi, pues de mi agencia en, en las otras aseguradoras, porque pues también digamos que tenemos que tener claros esos números que eh, muchas veces parecen poco, pero pues uno a veces, a veces se da cuenta que hay ciertas cosas que... Que se pueden fortalecer. Y porque de pronto aumentando la participación de otras compañías, pues a la agencia le puede ir mejor en las, en las comisiones y en las ganancias. Entonces, ustedes por ejemplo, ven acá que si yo quito Axa patria pues puedo aumentar la producción con, con AIG o puedo aumentar la producción con Allianz o de pronto la más chiquita que es Equidad, porque no tengo tanta producción con Equidad y empezar a mirar, a hacer estrategias de, de que aumente esa, esa participación. O oh, finalmente uno decide eh, eliminar esa unidad de negocio o esa, o esa licencia o esa clave que tiene con, la, con Y un... enfocarse en la más participación ahí sí. pueden, digamos, que ustedes toman las decisiones, toman efectivamente. Las decisiones. Y efectivamente es para, es para esto que estamos haciendo hoy, esta, esta capacitación, para que ustedes empiecen a tomar decisiones y que ustedes sepan que el Subseguro les aporta la información suficiente para que ustedes tomen las mejores decisiones. Uh -huh. Sí, exactamente. Bueno, vamos entonces con siniestros. Ustedes en siniestros pueden ver el porcentaje de siniestralidad que representa cada, cada siniestro. Entonces, por ejemplo, accidente, choque. El que más nos representa es accidentes. ¿Cierto? Entonces acá nos muestra el gráfico cuánto representa choque, cuánto representa... Exacto, sí, no, no sé, un incendio, eh, robos, bueno, digamos que eh, estos... Estos datos evidentemente son, son de muestra, pero ustedes van a tener sus siniestros allí visualizados y les van a mostrar dentro de la torta, el 100% de la torta, cómo están repartidos cada uno de esos, de, de, digamos que los tipos de siniestros que, que ustedes tienen consignados dentro de esos seguros. Y de qué se trata de organizar bien la información, que toda esté muy bien organizada para que ustedes al momento que miren los informes tengan información real. Listo. Vamos con el informe de producción, como saben, es un informe nuevo, lo tenemos hace dos semanas, entonces vamos a mirar este informe. Entonces tenemos el informe desde el primero de enero, quiero mirar entonces en el año cómo nos fue, entonces vamos a mirar del primero de enero al 31 de diciembre, cómo nos fue este año, ¿cierto? Y queremos ver la producción total, por prima total, número por comisión. Y vamos entonces a incluir pólizas individuales, pólizas colectivas, cumplimiento y pólizas hijas. Entonces miren que ustedes tienen la opción de ver solamente qué producción tienen con individual o si quieren incluir las otras, los otros tipos de pólizas, pólizas colectivas, cumplimiento, pólizas hijas y los anexos. Y aquí le damos entonces buscar. Entonces, aquí me muestra el gráfico. ¿Cuánto obtuve en el 2017? Entonces, me muestra la producción que tuve en el 2017. 2.180.013. Esa fue la producción que tuve. Y podemos hacer el comparativo por años. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánta fue la producción en el 2016? Entonces, vamos a mirar del 1 de enero del 2016 hasta hoy: ¿cómo está la producción? Entonces voy a seleccionar solo las individuales para que ustedes puedan ver que si miro solamente en pólizas individuales, tuve mayor producción en 2016 y en el 2017 pues mi enfoque no fue solamente en pólizas individuales. Entonces el enfoque, el mayor enfoque en el 2016 fueron las pólizas individuales, en el 2017 no tanto, no, no fue también en pólizas individuales pero incluyendo pólizas colectivas, de cumplimiento, pólizas hijas y los anexos, vamos a mirar en qué año nos fue mejor. Esa que ustedes pueden ver que el, nos fue mejor en el 2017. Uh -huh. o el sea, enfoque del 2017 fueron pólizas colectivas, pólizas de cumplimiento, agrupadoras y los anexos. Y en el 2016 fueron las pólizas individuales. Aquí ustedes pueden ver entonces más detallado el informe, el periodo, la prima, esta es la prima neta, esta es la prima total y este es el total de comisiones. Como les digo pueden descargar el informe, este fue un informe que muchos clientes pues, nos pedían que, que tenerlo, entonces para que lo usen, ustedes acá pueden también filtrar por estados, entonces si no solamente quiero ver el estado vigente sino que quiero ver todos mis estados, de todas las pólizas, entonces ahí también lo pueden filtrar. Por sedes, es una cosa que también... Por sedes también. Si sí, de pronto importante. tienen otras otras sedes, también lo pueden filtrar por acá. Entonces, por ejemplo, sucursal centro, como nos fue en la sucursal centro. Aquí nos va en el gráfico. Vemos. En el 2016 no tuvimos producción en sucursal centro. Fue a partir del 2017. Listo. Bueno, entonces ya saben que esta es la, la información. Este es el módulo de informes y ya entonces vimos que información pueden ver ustedes desde el inicio, uh -huh. que información les llega todos los lunes al correo que es tan importante. Y el último, el último, el último tip que les quiero mostrar, que he visto que han tenido muchas dudas en esta ¿Usuarios? parte, son los usuarios. Entonces, en los usuarios, como les decía ahora, ustedes pueden dar los permisos para que los, para que los usuarios les pueda llegar este correo. Entonces, aquí les dice, recordatorios, enviar correo de tareas, enviar correo de pólizas, enviar correo de pagos a, reca, a, pagos a recaudar y enviar el correo de informe gerencial. El informe gerencial lo tiene el gerente, por defecto. Y los otros, entonces ya ustedes a cada usuario le van asignando el permiso, si quieren pues que les llegue esta información. Entonces, como les digo, el gerente es el encargado de asignar y quitar permisos a los usuarios. Es muy fácil, ustedes tienen todos los, los módulos eh, disponibles con cada funcionalidad, para que ustedes se encarguen de administrar esos permisos para, para cada uno. Pueden también asignar los nombres, pueden cambiar los apellidos... Pueden también cambiar el nombre del usuario de ingreso de cada uno y restablecer la contraseña en caso de que se le olvide al usuario. Esa acá ustedes la pueden restablecer. Digite su contraseña actual del usuario que en este momento está ingresando la información. O sea que en este momento yo digito mi contraseña. Y aquí digito la contraseña del usuario al cual se la voy a cambiar. Listo. Esa está la información muy que queríamos. Exacto, y que bienvenido, quería bienvenido ahí, Javier, Javier Ignacio Andrade de Corporosec. Bienvenido, Javier. Y recuerda que si, digamos, que llegaste un poco tarde a la capacitación en vivo que estamos haciendo, esta capacitación de inmediato va a quedar eh, lista y, y también en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook. Aquí lo vas a poder ver y repetir si quieres, digamos, que alguna de las cosas, eh, pues, evidentemente, estudiar o que te perdiste un poco por haber llegado, digamos que, un poco más tarde que la mayoría de nuestros asistentes. Pues bueno, digamos que eso fue un recorrido muy especial y, y digamos que enfatizando la importancia de que los gerentes usen softseguros pero sobre todo se digamos que se focalicen en, uno de los, en, en algunos de los puntos, ¿verdad? Sí. En, en el tema de la radiografía, como veíamos en el inicio, nos mostraste recién informes, algo de la cartera, ¿cierto? Entonces sabemos que los, ustedes como gerentes pues, no tienen tiempo para, para estar alimentando y, y, y estando en el día a día en Subseguros, pero sí tienen la, la responsabilidad de estar verificando y sobre todo contrastando la información. Y sobre todo, ¿qué es? Eh, por ejemplo, los informes gerenciales semanales, ¿no tienen ustedes que ingresar a Subseguros y empezar a especificar por póliza, por cliente? sino que lo tienen ahí de forma automática, Subseguros se los envía, fácilmente ustedes miran el correo y se dan cuenta cómo está la agencia. Y es, lo mismo en el inicio, o sea, son cuatro puntos claves donde ustedes se van a dar cuenta cómo está la agencia. Es verdad, es verdad y, y digamos que es un tema que, que, que debe volverse una buena costumbre y por eso nosotros también eh, no lo dejamos a que solamente entren a Subseguros y se dan cuenta, sino que estamos enviando unos correos gerenciales, unos informes a correo electrónico directamente de ustedes los gerentes o los administradores responsables de cada agencia de seguros aquí en Latinoamérica para que evidentemente se den cuenta de que es una herramienta que sirve, que les ayuda y que les da sobre todo información para que tomen decisiones. Y sí, por ejemplo, para las personas que venían de usar Excel, pues no tenían esa información tan real, no podían estar todo el tiempo mirando esos informes ya Subseguros les muestra la información, solamente con dar un clic ustedes se dan cuenta cómo está toda la información, si está actualizada, si se está, si, si se está haciendo bien la gestión con cartera, con pólizas, con todo. Evidentemente, y eso, bueno, finalmente esto fue una sesión más de Academia Subseguros enfocada en ustedes, digamos que los dueños, los más dolientes, los líderes de cada agencia de seguros, para que por favor den cuenta y cojan a Subseguros como su aliado estratégico. Evidentemente, eso es lo que hacemos. Si hoy en día ustedes no tienen los informes o, o tienen, digamos que, eh, alguna idea de algún otro informe que pueda existir o cosas que se pueden mejorar, por favor, escríbanos aquí directamente. Nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que es info.sobseguros puntocom cierto un, un, un correo que constantemente estamos recibiendo retroalimentación y feedback por parte de ustedes es muy importante la opinión de ustedes como expertos y evidentemente nosotros para eso estamos como sus aliados tecnológicos en términos de software de seguros esto es Academia de seguros los queremos mucho gracias por asistir por favor hablen de soft seguros prueben soft seguros sigan usando y retroalimentando lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo, pongan en práctica lo que cada jueves vemos uh -huh. que es muy importante para que ustedes despejen dudas y para que nos vayan contando qué temas de pronto quieren ver en próximas capacitaciones evidentemente, ahí está entonces, mil gracias por asistir a una vez más Academias of Seguros esto es el jueves 19 de octubre, hasta pronto nos vemos el próximo jueves, los queremos mucho y por favor síganos en redes estamos en Youtube, Linkedin Instagram, Google Plus, mejor dicho, síganos y conéctense con nosotros para que sigamos aprendiendo y compartiendo este maravilloso mundo que es ser agente de seguros. Nos vemos entonces el próximo jueves, muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos. Chao.